Los mitos hacia la población adulta mayor y hacia la población envejeciente eh, tienen una, un origen que es el, el viejismo. Precisamente de ahí salen concepciones como que las personas adultas mayores son personas asexuadas, son personas enfermas, son personas este, que pierden sus capacidades físicas y sus, y sus capacidades cognitivas eh, y también que pierden sus capacidades de autocuidado. Sí, es un gran mito decir que una persona es adulta mayor a los 65 años y automáticamente su vida dio un giro hacia la inactividad. Por el contrario, la persona desde, desde esa autoestima, desde ese empoderamiento, desde, desde ese espíritu, logra hacer cosas nuevas, logra hacer cambios radicales en su vida y logra verse una persona que se acerca a una plenitud la persona, por ser adulta mayor, no debe ser una, una persona asexuada. Como todas las personas tenemos que hacer ciertas, este, ciertos ajustes ¿verdad? Este, por cuestiones de la vida. Y es que la persona adulta mayor tiene todo el derecho de vivir una sexualidad plena. A nivel de de tal vez de evidencia científica o de estudios no he, por lo menos no he visto nada que diga que la persona adulta mayor tiene alguna situación orgánica genética psicológica este que diga por ser persona adulta mayor no puede y no debe conocer a nadie después de que es de, de, por estar en esta etapa de la en esta etapa de la vida hemos encontrado este noviazgos de personas noviazgos y matrimonios de personas que enviudecen y al entrar en, una, en, una de estas, en uno de estos escenarios o en uno de estos contextos eh, conocen a alguien, se enamoran y establecen una nueva relación. Es pues el mito de la infantilización. La infantilización es este trato discriminatorio hacia las personas adultas mayores cuando eh, se hacen ver como si fueran niños, las mismas personas altos mayores dicen, no, ya me di cuenta que nosotros somos personas en una etapa específica de la vida donde tenemos nuestras limitaciones pero tenemos también todas nuestras fortalezas y es importantísimo que haya un proceso de sensibilización que la sociedad eh, construya en un sistema, en un solo sistema, donde todas las personas estemos eh, integradas con un norte de promover un envejecimiento saludable, un envejecimiento digno y un envejecimiento que nos permita alcanzar esa, ese sentimiento pleno de felicidad.